Tapas de español, pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar por profedl.es Hoy tenemos posesivos, tónicos o fuertes, segunda parte. Este vídeo es la segunda parte de los posesivos. Vamos a comprobar tus conocimientos. Completa las frases con los posesivos. Esta es mi mm, bicicleta. Esta es mi bicicleta. Esa es mm, tarta. Esa es su tarta. Los posesivos se pueden colocar antes del sustantivo. Esa es su tarta. Pero también se pueden colocar después del sustantivo. Esa tarta es suya. En este vídeo vamos a ver estos últimos, los posesivos tónicos. Recuerda, estos posesivos se colocan después del sustantivo. Pero pueden usarse también sin el sustantivo. Observa. ¿De quién es esta tarta? Es suya. Aquí tienes las dos opciones. ¿De quién es esta tarta? Es suya. Esa tarta es suya. Bien, ahora vamos a ver todos estos posesivos. Vamos allá. ¿Un poseedor? Yo, tú, él, ella. Usted. ¿Quién posee? Yo. ¿De quién es el taco? Es mío. Masculino singular. ¿De quién son los tacos? Son míos. Masculino plural. ¿De quién es la bicicleta? Es mía. Femenino singular. ¿De quién son las bicicletas? Son mías. Femenino plural. Recuerda. El posesivo es masculino-femenino por el objeto poseído, el taco, masculino, la bicicleta, femenino. No importa el sexo de la persona. ¿Quién posee? Tú. ¿De quién es el taco? Es tuyo. ¿De quién son los tacos? Son tuyos. ¿De quién es la bicicleta? Es tuya. ¿De quién son las bicicletas? Son tuyas. ¿Quién posee? Él, ella, usted. ¿De quién es el taco? Es suyo. ¿De quién son los tacos? Son suyos. ¿De quién es la bicicleta? Es suya. ¿De quién son las bicicletas? Son suyas. Dos o más poseedores. Nosotros, nosotras. Vosotros, vosotras. Ellos, ellas, ustedes. ¿Quién posee? Nosotros, nosotras. ¿De quién es el taco? Es nuestro. ¿De quién son los tacos? Son nuestros. ¿De quién es la bicicleta? Es nuestra. ¿De quién son las bicicletas? Son nuestras. ¿Quién posee? Vosotros, vosotras. ¿De quién es el taco? Es vuestro. ¿De quién son los tacos? Son vuestros. ¿De quién es la bicicleta? Es vuestra. ¿De quién son las bicicletas? Son vuestras. ¿Quién posee? Ellos, ellas, ustedes. ¿De quién es el taco? Es suyo. ¿De quién son los tacos? Son suyos. ¿De quién es la bicicleta? es suya. ¿De quién son las bicicletas? Son suyas. Posesivos tónicos. Un poseedor. Yo. Mío. Mía. Míos. Mías. Tú. Tuyo. Tuya. Tuyos. Tuyas. Él ella, usted. Suyo. Suya. Suyos. Suyas. Dos o más poseedores. Nosotros. Nosotras. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vosotros, vosotras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, ellos, ellas, ustedes, suyo, suya, suyos, suyas. Vamos a practicar. Completa con el posesivo adecuado. Esta es ¿m? lavadora. Esta es mi lavadora. ¿De quién es esta lavadora? Esta lavadora es. ¿m? Esta lavadora es mía. ¿Estos libros son.? ¿m? ¿Estos libros son tuyos? No, no son. Son. Mm. No, no son míos, son suyos. ¿Son mm, amigos? ¿Son vuestros amigos? Sí, son unos amigos. Mm. Sí, son unos amigos nuestros. Ese portátil es... Mm? ¿Ese portátil es suyo? No, no es... Mm, es... Mm. No, no es suyo. Es mío. Completa las actividades en profedl.es.